Carlos Mármol, entraste al conjunto de los Tigres del Licey en una etapa ya avanzada, pero aún así pudiste reaccionar y hacer lo que mejoras, o sacar los outs de la mejor manera. Los dos últimos encuentros, luciste como en tus mejores tiempos, Mármol, ¿qué cambió? Cambió, tú sabes que yo soy Liceita de toda la vida y, y un orgullo para mí siempre es representar lo que es, es glorioso. Y, y nada, estamos aquí. en algún momento, en serie en las que tú accionaste que te tocó enfrentar había presión amenaza del conjunto contrario en algún momento te sentiste presionado no no tú sabes que ya yo soy un pelotero ya que, que ha pasado esta etapa eh, pero ellos siempre están atacando atacando tratando de, de hacer carrera y todo eso pero gracias a Dios nosotros lo paramos con un tiempecito sin estar aquí volver y ganar la corona como se siente eso se siente fabuloso tuve que venir de sonado de bonao a ganar ¿Se ¿Va a celebrar hoy en Bona o se va a celebrar aquí? Ya están celebrando. Gracias, mármol y felicidades. Vamos. Seguimos con más.